¿Qué redes sociales conozco? Sí. ¿Tengo que darle los nombres? Sí. O sea, las que conozco, no importa. El Facebook, eh, este. el Twitter, eh, el Instagram. Eh, hay una que se llama LinkedIn, algo así, okay. que es para publicar los currículos también. Yeah. Es para poder conseguir nuevas oportunidades de trabajo. Esas son las que okay. manejo básicamente. Instagram, ¿verdad? Instagram, sí, sí, ah, sí. Ajá. Yeah. que se puede usar y la que ya se está usando mucho es el Facebook. También se puede usar el Instagram, que es de mucha ayuda porque presenta imágenes y lo que atrae al turista son las imágenes. Incluso hay páginas donde hay una, por ejemplo, que se llama Paisajes del Ecuador, donde muestran paisajes de, de todo el Ecuador y se puede ver qué es lo que tenemos en cuanto a riquezas turísticas. Esas dos, básicamente porque también los hoteles están vendiéndose muchísimo y los destinos a través de lo que son el Facebook. A veces uno está en una cafetería o en un restaurante o un hotel y postea dónde está y la gente comienza a interesarse por ir también a esos lugares. A veces comenta ahí sobre que la comida estuvo bien, que las habitaciones estuvieron bien, etc. Y últimamente se está utilizando mucho lo que son los comentarios en TripAdvisor y, y estos, estos lugares que también venden planta hotelera. Eh, se comenta qué tal estuvo su experiencia en el hotel, cuántas estrellas le pones y lo recomienda a otros viajeros, etc. Lo cual va ligado directo a los Ya, yeah, uh -huh. eso muchas gracias. Ya, yeah,